Hola a todos, les habla María Azul Magnoli, representando al grupo número 14 con el tema ¿Cómo citar y referenciar los documentos? A continuación, les hablaré de algunos de los temas que analizamos en nuestro trabajo, empezando por cita y referencia, ¿qué y cómo citar? ¿Qué citar? Citamos la información tomada de otros documentos. ¿Cómo citar? Tenemos cuatro formas. Se pueden resumir ideas de otro autor insertando un fragmento breve o largo. También podemos incluir una imagen o tabla. También hablaré de los estilos bibliográficos. Estos sirven para que el conjunto de referencias que se produce o publica quede presentado de una forma coherente, organizada y uniforme. Son llamados también estilos de documentación. Hay estilos bibliográficos que responden a diferentes tradiciones académicas y culturales. O diferentes ramas de la ciencia. Algunos estilos bibliográficos son APA, Chicago, ISO 690, MLA y Vancouver. Para ir concluyendo, le mostraré una imagen que les resumirá lo hablado. Dicha información fue tomada de los siguientes lugares: Bibliografía. D. Martínez Luis Javier, 2013, cómo usar y buscar información científica, guía para estudiantes universitarios. Y webgrafía, sacada de YouTube, cómo citar siendo las normas ISO 690-2013, publicado en los Bueno, espero que les haya gustado mi video. Saludos a todos.